Hola, me llamo Roberto Manzano Marcos, me llaman Robo Rob y he sido bailarín y he hecho muchos eventos aquí en los centros juveniles. Es compartir. Compartes tu tiempo de ocio con, con los que van y compartes en definitiva tu persona con el resto, ¿no? tus inquietudes, tus cosas. Eh, amo la música, o sea, es algo primordial. Un bailarín tiene que tener en cuenta su cuerpo, el espacio y luego la música. Y poco a poco me fui comprando equipo, fui conociendo gente en el ambiente de DJs, en el ambiente de hip hop, de funk, y me fui un poco metiendo en el mundo del DJ y de la música. Lo bueno es que, claro, tienes toda esa experiencia y hay que legarlo, ¿no? Hay que contar un poco a los demás. Intentar sacar un libro de danza o cosas así un poco más relacionadas con el tema de profesorado y tal.